Satepa de José de Altepet Arimatea o que en Pilato en Tetlacayo en Jesús, ma En José no yo que tetlamachticao en Jesús, más que sanista que muscaíta en tequehuamen de Jodiatecos. Pilato o que huile in en José, matete muey en Jesús. Oncan oya, Juan o en Tetlacayo. No in Nicodemo, in Acuhuilla, teno noza, in Jesús, set la y que upehualuc, te tequeu, ye ua cito que den patle, tlatlanel del mirra, guan aloes, y en in jose, guan nicodemo, o te in tetlacayo, in Jesús, Juan o tepipiquique, y tatapatle, weweyak y Itech. O que inon patle y con o tetlaliki tleca en judía quinto in miscamen y o temictique in Jesús y in cruz o setla milole inahuac, one y pa inon milole o catca in tepetl, canin ayamo o que toca inon amo hueca. O tetlalique, in tetlacayo, in Jesús, tlecayi y peuquia, en den neceulistle, den judiatecos. Y painachto tonale, den semana, in María Magdalena, o ya molhuisan cuel caninca, in tlaltecochtle. Juan ayamo o Tlatwe, Juan o okay, quitac, que y Tlenic in tetl, o tenzactoya, in tlaltecochtle. Oncan can Juan o quinasic in Simón Pedro, Juanicoxe, Tetlamasticao, Nakin Jesús, Tekin o Motlasotlayaya, Juan o Otewika ken, te wicaquen, Totecotzin en la altecochle, Juan amtigmatique cani o tetlalituque. Pedro, Juan in, Oxe tetlamasticao, oquiske quisque guanoiaque cani, can in la altecochle. Inine guanoiaque. Se te cuelen San Señor Juan Inoxella, Ocasio Otegui, Cain Pedro, Juan Ashton, Oasik, Kanika, Intalaltecosle. Ompa O onawalachis Juan Okitak, Inta Tapatle Oe Weyak, Ompa Whitstock, Amo Ocalak. Sanima Noásik en Simón Pedro y Cuitlapa Inoxella, Juan Yewat, Ocalak y pa Intalaltecosle. Juan oyuque Okitak, Inta Tapatle Hombre White Stock. Juan okitak en occidente iklen o te cuayalo in Jesús. Amo ocatka sanseknin, igual en teta patle oewayaq, lamo toya Wa oa ocatka seknin. Ongan okalak noyoki, en occidente la masticau, en akenacho oasik, en agua en tlatekustle, Juan okitak iklen opanok. Juan o que nelen o Posayamo pues allá mo o que matiaya ya y Jesús omo pilla y showas den Mikame. Onkan Inon y no te omo enchan, Juan y María omo seco, kiawak agua y agua en el o chocatikatka omo ispacot Nawalachia, Iitec in tlalticochtle. Juan Okinitak ok ome ángeles, tlakentitoke y istak, Juan oye yeguatoyaqui cani ocatica, in tetlacayo in Jesús. Sella Okatka y tezuncuac, Juan oxeya ok y teixitla. Juan in ángeles oquitlatlanique. Siwat, sí, tlecatichocatica, yewat oquinilwik. Ok ni chocatica tleca o te huicaque, te goce, una mnigmática ni o te tlalique. Huelo que tlami towa, quema la mocetlapantlachali, Juan o te itak in Jesús, ompa o iloguaya. Juan y María, amo o que matiaya, tlayehuatse in Jesús, un jesus Jesús o motlatlani. Si sí, huatl, tleca tichocatica, aquí non tic temo hua, y María o que Canayewat in tlapixque, den tlamilole, wan, tla tla wan o kilhuik. Tlakatzintle, in tlatewatzi, o tehuikaluk, manesilgwe, canote kawalok, wanewat, Un Uncan Jesús o Maria María. Yewat o Juan wan o y tlatol in judiatecos. Rabone. Quitosneki, tlamastiani. Juan Jesús o Kelwelock? Shinechakagwa. Tleika Ayamo Nitleiko Tokkanin Iloak in Juan Shiaw, Shikinilwe in Nokni Wan Kenyao Nitleiko Wakanin Iloak No Juan Tatsin In no Nodios. Juan Den Namegwa No Yokki. Onkan in María Magdalena Oya Kinawatiya in Tetla Mashtikawan Oteitak in Totecozi, como Watson, o Mulguik en entla Tolten.